Hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a de qué hora estén escuchando este video. Este video 283, luna en la casa 7, en los signos de tierra. Esto, esta luna en casa 7, en los signos de tierra, opera de una manera muy particular. Así que vamos a ver de qué manera, como en todos, pero vamos a ver de qué manera opera aquí. Antes te pido por favor que si no estás suscrito al canal y te gusta el contenido de este canal, te suscribas al canal, le des clic a la campanita para que te avise cada vez que subo un nuevo video, que es todos los días. Eh, te pido que también le... Dejes un comentario, le des like, eh, actives el algoritmo de YouTube. Eh, de esa manera me estás ayudando un montón. No te imaginas cuánto me estás ayudando. Eh, y también que entres a nuestro portal de astrología patagoniaastral.com. También puedes entrar por patagoniastral.com.ar También puedes entrar por patagoniastral.ar eh, y también por nuestro viejo link, todavía puedes entrar, centroapprenderastrologíafacilmente.com. Eh, bueno, vamos a la clase. Luna en Casa 7. Influenciables, sofocantes, desequilibrados. Esas son las tres palabras claves para la Luna en Casa 7. Esté en el signo que esté. Ahora, si la Casa 7 está en Tauro, son prácticos, son estables y son amables. Si la luna está en Tauro, son sensuales, tiernos, confiados, bruscos, crédulos, inseguros. Por lo tanto, si estás haciendo el estudio de una carta natal con esta configuración, podríamos estar hablando de una persona muy amable, crédula, y en muchas ocasiones que puede dejarse influir por otros. ¿Sí? Luna en casa 7 influenciables, sofocantes, desequilibrados. Pero si la casa 7 está en Virgo, pasan a ser detallistas, confiables, asistentes. Y si la luna está en Virgo, son cuidadosos, humildes, prudentes, obsesivos, neuróticos, distantes. Por lo tanto, una de las tantas frases clave después dependerá también del resto de la carta, pero podríamos estar hablando de una persona que puede sofocar a su pareja, porque es, un, es en extremo detallista y obsesiva en las labores del hogar. Por ejemplo, Luna en casa 7, influenciable, sofocante y desequilibrado. Casa 7 en Capricornio, ambicioso, persistente, irresponsable. Esta sí es todo junto, irresponsable. Eh, Luna en Capricornio, reflexivo, prudente, reservado, egoísta, indiferente y cruel. Por lo tanto, podríamos estar hablando de una persona ambiciosa, con actitudes egoístas que puede llegar a sentirse sofocante. Bueno, espero que te haya gustado la clase de hoy. Por supuesto, como siempre digo, gracias Mildred Peraza, astróloga venezolana certificada por el CAF que eh, eh, me ayudó con este trabajo para que yo simplemente lo tuviera que leer y no me fuera por las ramas. Les mando un abrazo enorme a todos, a todas, a todos. Muchas gracias por estar siempre ahí del otro lado y que tengan un día maravilloso. Nos volvemos a encontrar mañana, claro que sí, como todos los días. Chao, hasta mañana.